¡Saludos! Ya estamos aquí con otro vídeo, hoy vamos a hablar de Fisalis, ¿vale? Fisalis, cómo, dónde plantar, ¿vale? Tengo aquí algunas que, que he sacado yo desde Semilla, y os voy a enseñar. Vamos allá. Estos son los Fisalis que vamos a plantar, tengo dos variedades, esta que es la que conocemos, que es una fruta anaranjada con hoja sedosa. Y esta otra que veis aquí, un poco desfasada, de una hoja más lisa, supuestamente da fisalis negros. Estos los he sacado yo desde Semilla. Y bueno, este es el mejor ejemplar, porque los otros son estos que han sido devorados por los caracoles... Y ese otro, que ya veis cómo está. <risa> vale Este ya está echando flores también. No quiere enfocar. Ahí. Y bueno. Este es un poco toda la familia que vamos a poner. Más una borraja. Y esta otra planta. Esas naranjitas que veis allí, es como esas. Vamos para el sitio ¿eh? y os enseño lo que vamos a hacer. Este es el espacio en donde vamos a plantarlos, entre dos granados. Aquí tenemos más pisalis del año pasado. Más, vamos a intentar intercalarlos por aquí. Esto es un eleagnus, fijador de nitrógeno, produce frutas en otoño, le llaman el olivo de, de otoño si no me equivoco. Una consuelda, otro granado y allí hay otro Fisalis del año pasado. Vamos a intercalarlo por aquí vamos a desbrozar y luego vamos a poner estas maderas que son acacias delimitando el espacio para que cuando vuelva a desbrozar no me lleve nada por delante el cartón para el suelo para mitigar la fuerza de las malas hierbas eh, unos tutores porque eso está fatal esta tela ya no, no está bien bueno, vamos al lío vamos al lío espacio desbrozado de como veis va a dejar esas hierbas ahí como acolchado he quitado los tutores a los granados para poder apurar bien al desbrozar Voy a recortarles los chupones que tiene por ahí recortar el eleagnus y recortar el, la consuelda y luego pues bueno vendremos con el cartón los troncos el compost y la plantación vamos al tema el protector se lo pongo no sé si lo podéis ver ¿veis el destrozo que ha hecho el corzo? ¿sí? no sé si irá para adelante este porque la herida es importante la verdad está fatal pero bueno Vamos a intentar mejorarlo, vamos allá. están los dos protectores colocados aquel y este vamos a ir a por las plantas ahora ya tengo todos los fisales colocados donde deben de ir los voy a plantar aportaré un poco de compost y luego iremos cerrando el espacio bueno Estoy aquí con los últimos dos orificios. でした Así es como han quedado plantados, nada de dejar la parte del cepillón fuera, todo dentro de la tierra, bien puesto. Luego la idea es hacer esto mismo con todos los demás. Ya están los cartones colocados, los voy a regar para que vean cogiendo la forma. Ahí está. Eso hará que las malas hierbas no salgan tan rápidamente alrededor de la planta y la planta tenga cierta ventaja hasta que esté amoldada al sitio o coja algo de porte. Bueno, vamos a ir terminando poco a poco. Bueno, esto ha sido todo. ¿Eh? Espero que os haya gustado. Cualquier comentario ahí abajo, sugerencias, preguntas... Un placer, Millesker, Etagur, hace un calor hoy. Bah. ¡Hasta la siguiente!